Un amigo con quien ya me presentaba varias veces se llama Jay Morris. Él dice no ser Batman, pero el otro día me preguntó: ¿Ya viste al guasón en la Ciudad de México? ¿Por qué no viene al escenario Jay Morris? Muchísimas gracias. Otro aplauso, a off, por favor, fuerte. ¿Cómo está el Bataclan? ¿Cómo se le están pasando? Yeah. Eh, um, pues me presento, yo soy el Jay Y estoy totalmente a favor de la legalización de la marihuana en México No sé por qué en la Condesa este opening siempre cae cabrón, güey no, no sé, güey. Pero sí, a mí me gustaría que fuera legal, me gustaría que fuera legal como el tabaco, como el alcohol, ¿no? Yo lo que me quedé pensando el otro día es, ¿cómo la vamos a vender? En mi opinión, deberíamos de darle la concesión de la marihuana al señor de los tamales oaxaqueños, tamales calientitos. O sea, ese güey está en todos lados, ¿no? Entonces nada más le cambias un poquito a la grabación. que y pida la mota de Guerrero. Hay la mota de guerrero, la mota raspadora. Y ya, con eso, güey. Estás del otro lado, ¿no? Porque sí, si la vamos a acabar vendiendo en el loxo, qué hueva, güey. No me gusta ir al loxo. Siempre está lleno, siempre me toca una viejita que recarga 20 pesos enfrente de mí, cabrón. Entonces, imagínate que vas a comprar marihuana al loxo y te dice el pendejo de la caja, joven, por 10 pesos más no quieres llevarse una bolsa de chetos. Entonces, wey, o sea, vengo por marihuana, cabrón. Claro que quiero una bolsa de chetos, dame dos, por favor. También entiendo, hay mucha gente que no quiere legalizar la marihuana porque creen que después también se van a legalizar otras drogas, ¿no? O sea, no sé, yo tampoco creo que todas las drogas deberían ser legales. No sé, por ejemplo, la mona de sabores. ¿no? Levante la mano quien no sepa lo que es la mona de sabores. Ok, sí hay varios, ok, ok, perfecto. Para los que levantaron la mano, eh, bueno, de entrada, felicidades por haber acabado la secundaria. Eh, pero, pero yo les explico, la mona es una droga de barrio. Básicamente es como un solvente que ponen en una bolsita. Y... Ok, esa madre, ¿no? Cada quien me vale madres. Yo lo que me quedé pensando el otro día es, ¿de veras hacía falta hacer mona de sabores? Porque no sé ustedes, güey, pero yo imagino que la gente que se mete mona no es como súper remilgosa con los sabores de esa mamada, ¿No? Así de, ah, huevo, güey, no me. ¡Ay, guacalés de Guayaba, güey! ¡Ay! ¡Ah! Oh. Eso no pasa, muchachos. En más piensas, la onda de, de la mona de sabor es más idiota, ¿no? Porque, porque a ver, eh, la mona, como les digo, es una droga de barrio. ¿Y de qué, ¿De qué sabores hacen la mona? Hacen mona de fresa, mona de piña, mona de vainilla. O sea, güey, esos no son sabores de barrio, güey. Esos son sabores de vodka que se meten los mi en el antro, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hacer un experimento. Tú, ¿cómo te llamas? Alex, Alex. Eh, no hay manera fácil de decir esto, Alex. Pero eres un poquitito mi rey. No, a ver, momento. Dije poquitito, tampoco es para tanta pinche... O sea, no es George de Polanco, digamos. Pues... Poquito, mi rey, poquito. Entonces, Alex, yo lo que quiero saber es si alguna vez te ha pasado lo siguiente. Que vas por la calle, te encuentras con otro amigo, mi rey. Y te dice, güey, Alex, Alex, güey. O sea, legal, Alex, güey, legal, legal, güey, Alex, güey, güey. Agarramos unos lobuquis, güey. Nos metimos al antro y, güey, Alex, güey, legal, güey, legal, Alex, güey. Ocho monas de uva, güey. O sea, pff, wow, irreal, güey. ¿Verdad que nunca te ha pasado, Alex? Alex. No, porque la mona es una droga de barrio, güey. Si van a ser mona de sabores, háganla con sabores de barrio. Eh, no sé, mona de dorilocos mona de gomichelas, si no te gusta mona de leche liconza o sea, no sé, güey lo chistoso es que hay muchos rumores sobre las drogas en general pero sobre la marihuana hay muchísimos más, ¿no? o sea, por ejemplo, está el rumor clásico, ¿no? que fumar marihuana interfiere con tu trabajo mentira la mayoría de los que fumamos marihuana no tenemos trabajo estaba haciendo cálculos, eh, eh, dicen que, que la, la marihuana es una droga barata ¿no? Y no es cierto, el otro día estaba haciendo cálculos de cuánto dinero me gasté en marihuana en mi vida ¡No mamen! Si yo hubiera ahorrado ese dinero, ¿saben cuánto dinero tendría ahorita para comprar más marihuana, cabrón? Pero el rumor que más me gusta sobre la marihuana es el, el básico ¿no? El, la marihuana te destruye el cerebro, este, la marihuana te destruye el neurón. La marihuana te deja imbécil No es cierto, es mentira, claro que no Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues yo soy el Jay y estoy totalmente a favor de la legalización de la marihuana en México. Gracias a los cuatro marihuanos que nos acompañan el día de hoy. No, pero en serio, yo les vengo a hablar de la marihuana, de los rumores de la marihuana, por ejemplo, ese rumor de que la marihuana te deja imbécil. Es que nosotros le echamos la culpa a la marihuana de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso... Era imbécil antes de la marihuana. Sí, porque no sé si todos lo han notado, pero soy medio imbécil. La verdad es que yo ya aprendí a disfrutar el, el decir que soy imbécil. Hay mucha gente que no le gusta decir que es imbécil, ¿no? Si hay, no es que me falta litio. No, eres imbécil y ya está. O sea. Sí, no, o sea, yo ya aprendí a asumirlo. Yo ya lo disfruto. Digamos, yo ya salí del closet de la imbecilidad. De hecho, hace como dos semanas hubo una marcha por el orgullo imbécil. Eh, quería ir, pero me equivoqué de día. <risa> Acabé marchando con los maestros, un pedo. Pero sí, yo me di cuenta que era imbécil, muy chico. Yo me di cuenta que era imbécil eh, en el momento en el que estaba escogiendo mi equipo de fútbol, porque claro, cuando eres chavito te como, dices, puta, las Chivas, y dices, no, güey, porque no soy naco. Entonces, eh, no, dices, el Cruz Azul, no, mames, naco y Segundón, pues tampoco está cagado. El América, y dices, no, no soy microbusero. Me di cuenta, cara imbécil, muy sencillo. Porque escogí al Necaxa. Es un poco como un pedo masoquista, cabrón. O sea, son ganas de joder, ¿no? O sea, habiendo equipos tan chingones como el Atlas o el Atlante, cabrón. Eh, el Necaxa, para, para la gente que no sea muy futbolera, se los explico. El Necaxa es un equipo tan pinche que se lo llevaron a aguascalientes. O sea, Aguascalientes ni siquiera es un estado. Aguascalientes es una puta feria, cabrón. De ver, o sea, Aguascalientes está cerrado de abril a mayo. Todo lo demás del año está cerrado, cabrón, ¿no? El otro día, en un show, y esto es verdad, estaba contando este chiste y claro que pinche sí, había una persona de Aguascalientes en el show. Digamos, el 20% de la población de Aguascalientes estaba en mi show ese día. <risa> yeah. Y pues claro, estaba bien emputado el güey, ¿no? Eh, bueno, a ver, se emputó por el chiste y se emputó porque después, cuando supe que era de Aguascalientes, pues le pregunté que qué le parecían los semáforos, el internet, la luz eléctrica, ¿no? Quería saber, ¿no? Eh, entonces sí, se emputó. De hecho, se fue. Se fue, se puso su sombrero, agarró sus dos ovejas y se fue el cabrón. Este, pero, antes de irse, pero antes de irse, me dijo algo que se me, dejó, se, se me quedó muy clavado. Me dijo, no, lo que pasa es que tú estás mal. Hay lugares más pinches que Aguascalientes, como por ejemplo Tlaxcala. Y pues sí. Sí, o sea, sí, sí, sí, claro, Tlaxcala está mucho más pinche que Aguascalientes. Lo que pasa es que Tlaxcala en realidad no cuenta, porque Tlaxcala es un poco como los Reyes Magos. Tlaxcala no existe, Tlaxcala son los papás. No, de, de, de, a ver. ¿Tú a quién conoces de Tlaxcala? A nadie. De, -de pinches, nadie, porque no existe. No existe, es una mentira. Es un pedazo así como Narnia, la Atlántida y Tlaxcala, cabrón. O sea, de veras, además de ser imbécil, soy ateo. Eh, um, pero no soy uno de esos ateos de... Ay, no, no, la verdad me vale madres, ¿no? Creo que ser ateo es un poco como ser vegano. Cállate, lo psico, sí, a nadie le importa, ¿no? Eh, el tema es que me he dado cuenta que si sí, los mexicanos usamos la palabra Dios para todo, está muy cabrón o sea Dios dirá, eh, solo Dios sabe, puta madre ¿no? el otro día me vi el de antro con mis cuates y estaba cenando con mamá y me despedí de ella y fue algo así como gracias manos nos vemos luego eh, me voy al antro y me dijo, sí, mijito cuídate mucho, que Dios te acompañe yo dije chale voy a ver si lo dejan pasar en la cadena cabrón Sí, un pedo, porque, a ver, lo entiendo, los cadeneros son unos mamones, ¿no? Pero también este güey de pelo largo y chanclas, o sea, <risa> y luego lo hace de super pedo en la cadena, así que no sabes quién es mi papá y pura pendejada. <risa> pero, pero sí, el otro día también estaba en un bar y estaba escuchando a dos güeyes que le decían uno al otro, ya cabrón, no mames, tómate ese caballito de tequila como Dios manda tómate ese caballito de tequila como Dios manda me cae de madres que yo ese día no fui al catecismo o sea, güey, tómate ese caballito de tequila como... ¿se imaginan a Dios? ¿no? en su nube como, como Goku el cabrón así Diciéndole a Moisés, Moisés, carnal, se me fue el pedo, perdón, güey, ya sé que es viernes, es tu hora de salida, chale, güey, este necesito que me hagas un paro. Los 10 mandamientos, abajito donde te, donde te quepa, güey, ponle, número 11, te vas a tomar un caballito de tequila como yo mando. Si quieres, entre paréntesis nada más, ponle, sin hacer caras, no seas nena, cabrón. Es una tontería y uno se pone a pensar en Moisés y se puta. Pobre cabrón, güey, ¿no? Porque, a ver, Dios trae como esta onda de peace and love y buena ondita y jajaja. Pero cuando agarra a alguien de su puerquito... Güey, o sea, pobre Moisés. ¿Leyeron la Biblia? Güey, no, salva a los judíos. Cruza el desierto. Toma dictado. Ah, no mames, en papel, ¿no? ¡Nel puto en piedra! güey O sea, ya, cabrón, es tu profeta, no tu chacha, güey. O sea... Ahora... Les tengo que decir, la verdad, eh, mi problema no es tanto con la religión, porque la religión son creencias y la verdad, pues que cada quien crea lo que quiera creer, ¿no? De repente sí como ateos nos pasamos un poquito de lanza con la gente que es muy creyente, pero si te pones a pensarlo así, pues también hay gente que todavía cree que el Cruz Azul va a ser campeón este año tampoco pasa nada no eh, No, mi problema es con la institución con la iglesia porque no se han modernizado en 500 años está muy cabrón o sea tienen que estar con los, con los, con los tiempos por ejemplo güey en buen pedo o sea las misas los domingos yo no soy una persona espiritual pero de verdad hay, hay una verdad absoluta que rige mi vida los domingos voy a estar crudo punto y se acabó entonces, güey, ayúdame a ayudarte, cabrón. Si, si quieres que vaya a la misa el domingo crudo, por lo que más quieras, no me hagas hacer ejercicio, cabrón. De veras, porque... Es nada más entrar el padrecito y empieza con su desmadre, cabrón. Y entonces te sientas, te paras, te sientas, te paras. Te hincas, te sientas, te paras, cabrón. Te sientas, te paras de dar la pasada al de al lado, güey. Te sientas, te paras, te sientas, te paras. Te haces turbopendejo con la canacita de las limosnas, cabrón. Te sientas, te paras, te sientas, te paras, te hincas, te sientas, te paras, cabrón. Y tú con una cruda, o sea, güey, de proporciones bíblicas. Ahora sí que, güey, o sea, no mames, cabrón. El día anterior te valió madres te pusiste un pedo como de diputado de Morena, cabrón, ¿no? ¿No? O sea, de güey, no más, te sientas, te paras, te sientas, te incas, te sientas, te paras, cabrón. Estás sudando bacardí, cabrón, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, en el caso de Alex, estás sudando mona de uva, pero eso es otro pedo, cabrón, ¿no? Te sientas, te paras, te sientas, te paras, te incas, te sientas, te así. Puta madre, ¿qué pedo? ¿Esto es misa o es crossfit, cabrón? Ya esas misas cristianas donde cantas y bailas y le llaman, no mames, güey, esas ya son como las Spartan Reys de la religión, cabrón. ¿no? <risa> Muchísimas gracias. Qué bonito público, son un público sensacional. Síganse divirtiendo mucho, por favor, gracias.